He elegido la canción de Patti Smith, People Have the Power, para hablaros del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella habla de los derechos políticos, de los derechos que tenemos todas y todos a participar en el gobierno de nuestras ciudades, de nuestros países, de nuestros estados o de las comunidades eh, supranacionales que se puedan crear. Y creo que lo hago en un momento en el que es muy importante porque si no somos capaces la ciudadanía más sensata de participar en la vida política de nuestras naciones, de nuestros países, de nuestros lugares en los que habitamos, eh, acabará en manos de gente cuyos intereses son muy personales y donde los intereses de la humanidad, los intereses comunes, pasen a un segundo, tercer o, o cuarto lugar o ningún lugar. Así que con el artículo 21 eh, y con la canción de Patsy Smith, eh, me, gustaría, me gustaría que lo recordásemos durante mucho tiempo y, y día a día.